Hola, soy Ros de la Libre y bueno quiero mostrarles algunos de los libros que tenemos acá en nuestra librería social, sobre todo en nuestra sección Feminismos, que es una de nuestras secciones favoritas. Bueno, este es un clásico, pero si no lo has leído, lo tienes que leer, que es Calibán y la bruja, de Silvia Federici, la genial. Eh, esa mujer nacida en Italia, que ha formado parte de los movimientos eh, de trabajadoras durante los años 60 y 70, realmente es una mujer súper formada, pero se dedicó a hacer todo este mega librazo sobre eh, una crítica al marxismo, pero no solo se queda ahí. Ella lo que trata de hacer es entender en qué momento surge el capitalismo y qué efecto tiene eso sobre el cuerpo de las mujeres. Y para ello hace eh, un análisis de lo que fue la Casa de Brujas. Este libro, si bien es interesante el tema de la casa de brujas y tal vez te suene a chino o a medio retrógrado eso de la crítica a Marx, es un libro fundacional ahora mismo del nuevo feminismo, porque plantea las claves desde las cuales entender realmente eh, cuál es la apropiación que se hace del cuerpo de las mujeres. Es un libro de historia, se lee súper bien porque la señora escribe bastante bien y además es un trabajazo de edición de Traficantes de Sueños de España y en este caso de Tinta Limón, que son de Argentina y que son editoriales que os recomendamos todos sus textos. Vamos a seguir eh, con este libro, que es uno que acaba de salir para la Feria del Libro de Buenos Aires, que es de Vero Gago y Lucy Caballero, que es una lectura feminista de la deuda, que nos ayuda a entender digamos, cuáles son los impactos de la economía en nuestra vida como mujeres, eh, por qué es diferente ser adeudada o tener, eh, tener una hipoteca eh, frente, a, frente a los hombres, cuál es la situación de las mujeres mucho más precaria, mucho más difícil de cumplir con esas deudas eh, que el sistema pues, nos impone. Además es un libro interesante porque como que trata de cuestionar el modelo en el que nos encontramos ahora mismo desde una perspectiva feminista y además muy latinoamericana súper recomendado, además creo que Muy Guaso tiene una entrevista con Vero Gago que realmente nos da las claves para entender la lucha feminista desde un punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social. Y por último, bueno, tenemos muchas más cosas, pero este libro que acaba de salir, que lo ha sacado Territorio Feminista y que es un análisis de las resistencias de mujeres en territorios indígenas en Bolivia, sobre todo el caso de lo que es eh, la, eh, la resistencia en, en Tarquía pero también otros casos como el Balachepete o Rositas. Lo que este libro intenta empezar a, a elucubrar o in, intenta empezar a analizar es que las resistencias en Bolivia son encabezadas por mujeres y qué tipo de impactos tiene eso en la resistencia misma y en las mujeres. Es realmente un libro muy interesante porque nos da claves muy bolivianas, muy propias, muy nuestras, muy latinoamericanas también, pero que nos diferencian, por ejemplo, de movimientos como el ecofeminismo que tal vez en nuestro contexto no tiene mucho sentido. ¿no? Entonces, eh, otro libro súper recomendado, además que es de, de varias autoras interesantes como Marxa Chávez, de La Paz, o Claudia, Claudia López, de Cochabamba, pero tiene además Introducción de Vero Gago, y de, de Raquel Gutiérrez.